Líquenta mucho hilanu pesacai, tu menim payal chie, su ocupá talma tu yubal tu menyuncha, nach kumanu coya buchufti final, mabe be yuchae hilak ayé, ku bolik mu yal, ku bolikha, ku chuchutik que si tú te chcabui que suyoz y limpia el chie, guaca mucho coco que esta muxahile, tu laca lucha y caj con si cacaba, tu laca al balche, ucaj con ocot achante, tu menteche, mula pusquinti cacay, yete luyash luyol y un Bello, bello, bello, fenómeno proye, tus platos renace la rebeldía. Costa Rica, México, península de Yucatán, el Miami, Polinizando con Lázaro Ganek, y Migramundo, el Prieto Bueno, compartiendo camino y palabra. Yo no me presento porque represento ancestras y ancestros que llevo. solo parte de un gran plan canalla y queremos que antes de que llegue se vaya Cigarra levántate de tu entierro a fraguar tu canto mi rezo se ha quedado sin el oído de luchar lejos anda su calabazo de la espiga de mi maíz no así la estridencia de tu canto amasa la nube seduce el agua Lisonjea el viento, desciende la lluvia y hechiza los oídos del corazón de luchar. Sé tú entonces quien escuche mi desamparado clamor. Si pudieras salir de la tumba, todos los árboles del monte festejarán tu nombre. Todo animal sediento danzará para tus ojos, porque tú reanimas la vida de tu canto al igual que el verde retoño de la tierra. Lo que me gustaría en las comunidades donde hay jóvenes, tenemos que atender más porque eso es nuestro país.